Venimos un año muy malo. De terror. Con, con más incidentes viales y más muertes, tristemente. Exacto. Que además hay que tener algo en cuenta. Acá se toma como referencia la muerte en el lugar del hecho. Sí. Pero hay muchas muertes que se dan. Esas estadísticas quedan afuera. Porque es mal? Son, es re mal. Porque hay gente que sí. eh, tiene discapacidad Ajá. para siempre. Claro. Y además este, no entran en las estadísticas. O que muere, muere después de los 30 días, exacto. Creo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, si muere después de los 30 días, no se toma dentro de las estadísticas. Exactamente. Entonces queda, eh, estos números son relativos. claro Porque no hemos contado todas las otras personas que han quedado. Que son víctimas de ese de incidente. De ese incidente vial. ¿Y cuáles son los números? Eh, digo, porque recién no. decías que es, que es un horror. El, eh, no hay, no hay estadística de estas personas que quedan. No, pero digo, recién decíamos que este año es, ¿Ha aumentado bastante eh, en relación al año pasado? Al ¿ves? año pasado, sí. Uh -huh. ¿Y sí. hay algún número? Pero lo que llevamos hasta ahora son 100, entonces no podemos... ¿100? 100. Uh -huh. Son bastante. 100, es el número de muertos hasta el momento. Hasta el momento, Fíjese claro, que y el... estamos en el mes de, iniciando Ay, mayo, es 100. una barbaridad. Es Pero una... para comparar en función de lo que decía la especialista, ellos hablan de, ustedes hablan de 100 y la policía vial habla de 49 muertos, uh -huh. que son 10 más, en relación al año pasado, pero fíjate que ahí estamos hablando, claro, como las estadísticas son distintas, del 50% menos. Lo que yo noto es que los choques se producen en esquinas donde hay o semáforo o cartel de pares. Sí. O sea, está señalizado y así todo, y digo, ¿es parte de la ignorancia o es parte de la viveza? Eh, la no. viveza que termina muy mal, eh, ¿no? Son distractores del tránsito, porque la gente, por ejemplo, usa el celular... Entonces, a lo mejor vas transitando y las personas van comunicándose. Y lo otro que te dice, no, yo tengo este, manos libres, es exactamente el mismo distractor. Entonces, ahí tenés una causal sí. de un accidente. Está, está todo muy centrado en, eh, por, por lo menos acá en nuestra provincia, en multas. Sí. Eh, que multa y muchos dicen... Tendrían que haber más policías controlando, y el control lo tiene que tener uno como conductor, Pero es que no falta... el desde afuera. Y falta una etapa anterior, que es la que yo siempre les, les digo, que es la evaluación psicológica, mm. como dice la ley. La licencia de conducir hace, es un claro. permiso que te da el Estado, porque no es obligatorio que vos tengas licencia. Y para eso tenés que tener eh, un examen psicofísico, y ahí en lo psíquico entramos los psicólogos evaluando. Claro. Eso no pasa. Se sabe que en algunas, no en, en algunas municipalidades sí. ¿Dónde? En Guaymadem. Guaymadem es Pero la sí, es la única. Es la única. De 18 departamentos, sí. uno solo. Sí.